Ya comienza y al día, pom pom pom. Me estoy despertando, pom pom pom. Ya está la María, pom pom pom. Me está mareando, pom pom pom. De un lado para el otro, pom pom pom. De arriba para abajo, pom pom pom. Toca la cadera, pom pom pom. Y luego el cuarto baño, pom pom. Los días se me pasan la cocina y quitándote la araña limpiando por la esquina Fíjate si tengo más. Muy sencillita, para que junto a mí pueda disfrutarlo, con la experiencia de un novato y lleno de ilusiones por todos lados. Hoy se presenta en esta arrastra, marcándote este compás a ritmo de 3x4 y sin más pretensiones que agradar, con que me venga a escuchar, yo ya me doy por pagado. Disfruto Cantando popla en una quina otra solera, la rienda suelta el veneno, que en carnaval a todos nos corremos las Y cuando llega febrero, el corazón me late, arrimo ritmo sin el ritmo que dan el bombo y la cara, la alegría que me dan las guitarra.